Hola, soy Alicia Cañellas, te doy la bienvenida al vídeo y objetivos de la unidad 4 del curso Realidad Virtual en Educación organizado por el INTEF. Partimos de la idea de que el uso de la realidad virtual no debería limitarse exclusivamente a consumir este tipo de contenidos, sino que lo más interesante radica en poder aprender a crear estos recursos, ser prosumidores, trabajando con ello diferentes competencias y habilidades de nuestro alumnado asociadas al currículum. En esta unidad vamos a aprender a crear contenidos inmersivos de realidad virtual, centrándonos específicamente en los basados en imagen tridimensional 3D generada por ordenador CGI. Los objetivos específicos de esta cuarta unidad del curso son 1 Conocer diversas fuentes en las que poder visualizar recursos 3D inmersivos o semi -inmersivos generados por ordenador. 2 explorar algunas herramientas interesantes para la creación de contenidos propios, basados en elementos 3D y específicamente orientadas a la creación de realidad virtual. 3. Crear un recurso educativo con mayor o menor grado de interactividad e inmersión utilizando elementos 3D generados por nosotros mismos. ¿Estás preparado? En los recursos complementarios que encontrarás en la plataforma del curso, te ofrecemos algunas referencias iniciales previas a explorar, antes de sumergirnos de pleno en el apartado de ideas clave de esta unidad. Seguimos tejiendo más posibilidades educativas en torno a la realidad virtual. Nos vemos en el siguiente vídeo.